UADC informa. Calidad académica. Por mantener la visión académica como prioridad del quehacer universitario de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila felicitó al director de la misma, Miguel Ángel Barroso Morales, durante su tercer informe de actividades. Destacó que si se quieren cumplir los objetivos de la universidad, que son la docencia, investigación, extensión universitaria y difusión de la cultura, se requiere privilegiar el área académica, en particular, la de los maestros, para que con ello formen excelentes profesionistas, en este caso, de la comunicación. Israel Antonio Briceño Carmona, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Ingeniería Civil Unidad Torreón, acudirá al XXVII Congreso Internacional de Investigación de Materiales 2018, gracias a su investigación en el área de concreto, titulada pavimento asfáltico con capacidades de autorrecuperación debido a sus propiedades hidrofílicas. El proyecto de investigación se trata de un pavimento asfáltico que tiene la capacidad de autorrecuperarse al estar en contacto con el agua. Por ello, busca que su tesis no quede en el olvido, sino sea patentada y utilizada en beneficio de la comunidad. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, inauguró en las instalaciones de la Infoteca Campus Arteaga el foro de consulta en el marco de la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional PDI 2018-2021. Hernández Vélez, en las unidades Torreón y Norte, realizó lo propio para analizar y discutir el PDI el cual dijo, está establecido en el estatuto universitario y afirmó no puede reinventarse cada tres años. Por ello, es fundamental revisar el plan de desarrollo institucional vigente para ver qué se tiene que continuar, desarrollar. En todo caso, si existen nuevas disposiciones, hay que plantearlas, expresó el rector. Cultura. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Jurisprudencia, llevó a cabo la presentación del libro Y ahora qué? México ante el 2018 en el que más de 30 autores hacen un análisis sobre las problemáticas actuales del país. La presentación estuvo a cargo del doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y autor y coordinador del libro. Como moderadora, Katy de Artigues Boregar periodista, conductora de televisión, columnista y activista por los derechos de las personas con discapacidad. El libro está dividido en seis apartados, compuesto por 33 ensayos de 34 autores. Sustentabilidad la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Agenda Ambiental Universitaria, reconoció a los brigadistas de las dependencias que contribuyeron con el control de incendios forestales, así como por su labor de salvaguardar la riqueza natural del Estado. En las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente, el Coordinador General de Vinculación, Eduardo Garza, y la Coordinadora de la Agenda Universitaria Ambiental, Graciela Hernández, entregaron a nombre de la comunidad universitaria un agradecimiento a las dependencias estatales que contribuyen a la preservación de la sierra de Sapalinamé. Vinculación. Como uno de los compromisos del rector Salvador Hernández Vélez con los universitarios, la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo el Foro Universitario y el Encuentro Lobo 2018, el cual tuvo como objetivo principal escuchar las propuestas de los estudiantes mediante mesas de trabajo bajo el tema de la responsabilidad social universitaria dividida en cuatro ejes, medio ambiente, apoyo a damnificados, liderazgo estudiantil y formación integral. Con la intención de dar a conocer las acciones que realiza el Instituto Nacional Electoral, INE, e invitar a la comunidad estudiantil y administrativa de la Universidad Autónoma de Coahuila a votar en las próximas elecciones federales del 1 de julio del 2018, se llevaron a cabo conversatorios con jóvenes universitarios en las unidades Campo Redondo y en Ciudad Universitaria de Arteaga. El director de Asuntos Académicos, Octavio Pimentel Martínez, agradeció al INE representado localmente por consejeros distritales por acercarse a la universidad para que los jóvenes conozcan sobre el instituto, su organigrama, funciones y actividades que realiza. Destacó que esta acción es gracias a la firma de un convenio que el rector Hernández Vélez acordó con instituciones como el INE y la FEPADE, entre otras, con la finalidad de participar más activamente como universitarios en este tipo de eventos.